Buenos días, ¿cómo estáis? Mirad, hoy vengo a hablaros de esta etapa tan sensible eh, de los dos añitos, la etapa de las rabietas. No me quiero enrollar mucho con este tema, simplemente daros un par de tips y contaros específicamente por qué surgen las rabietas, ¿vale? Eh, las rabietas son etapas del desarrollo en el que el niño alrededor de los dos años, y digo alrededor, porque incluso hay niños que empiezan antes, inclusive hay niños que empiezan más tarde, eh, se dedican, o sea, se dan cuenta de que tienen una personalidad propia, y esa personalidad, pues la tienen que, que pulir o desarrollar, ¿vale? ¿Cómo hacen eso? Pues diciéndole no a todo, ¿vale? Ellos ya han crecido con el no, saben que el no es algo... Que pone límites, por decirlo así, y los niños lo aplican en, en su día a día. Aparte, está esta etapa en la que ellos empiezan ya. ya se mueven, ellos ya andan solos, ya son más autónomos, y entonces necesitan, eh, necesitan explorar su autonomía, saber hasta dónde pueden llegar, e inclusive esa autonomía frente al adulto, ¿vale? Entonces, esta etapa, lo que sí que me gustaría que supierais es que es una etapa sana, en la que los niños tienen y deben de pasar porque van a firmar, eh, van a empezar a desarrollar su propia personalidad, la van a reafirmar y tal y como gestionemos esta etapa, seguramente podamos gestionar en un futuro la adolescencia. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos tipos de rabietas. Está la rabieta. De, de un capricho específicamente, pues el, el típico del niño, vamos con el niño a comprar y se le antoja un dulce y resulta que tú no quieres comprarle el dulce porque vais a comer en una hora. Entonces el niño se echa a llorar, patalea, ¿no? Eh, grita y bueno, monta todos estos eh, espectáculos tan estupendos que nos suele pasar a todos los padres, ¿vale? Eso es una rabieta más de capricho, ¿vale? Es una rabieta. Eh, Normalmente se las puede identificar porque son eh, explosivas, pero son cortas en el tiempo y no suelen durar demasiado, ¿vale? Y entre demasiado me refiero a algo menos de, no sé, 10-15 minutos. Y luego están las rabietas de carácter. Todos tenemos nuestro carácter, todos sabemos cuándo nos... Eh, sienta mal algo mucho y cuando hay cosas que nos pueda eh, podamos, nos puede hacer otra persona que no nos moleste tanto, ¿vale? En ambos casos tenemos nuestro carácter, pero hay momentos en lo, o hay ciertas cosas por las que uno no puede pasar, ¿vale? Entonces, a los niños les pasa igual, ¿vale? Todos los niños tienen su propio carácter, ese carácter a veces no nos gusta a los padres porque claro, nos está dando problemas, imaginaros un niño que es muy visceral, que no piensa las cosas, pero así que actúa. ¿Vale? Un niño que pega, un niño que, que a la mínima no aguanta la frustración y, y entonces se echa a llorar o a gritar, ¿vale? Pero también están los niños que, por ejemplo, eh, son muy retraídos y no quieren interactuar y saludar al vecino, o, o que los que cuando le están jugando con otros niños, uno de ellos le quita el juguete y el niño no reacciona, entonces eso a los padres nos puede frustrar de alguna manera porque nosotros no somos iguales que ellos, entonces... Esa, ese cambio de carácter puede chocar de alguna manera, por decirlo así. Esas son las rabietas de carácter, ¿vale? Y habrá niños más temperamentales y habrá niños menos temperamentales. La diferencia entre una rabieta de capricho y una de carácter es que la de carácter suele durar bastante más. Y no os extrañéis si en algunos casos dura hasta una hora o inclusive más, ¿vale? Son con una intensidad de lloro y de, de, de angustia mucho más grande, mucho más alta, mucho con mucho más intensidad y mucho mayor temperamento, y bueno, pues se da siempre en circunstancias muy específicas en las que sabes que a tu hijo pues hay ciertas cosas que no soporta, ¿no? Entonces, eh, cuando te, estamos ante una rabieta de capricho, eh, bueno, pues eh, obviamente eh, cada padre y cada madre tendrá su manera de, de gestionarla, ¿no? Pero es un... Es una rabieta en la que de alguna manera se puede redirigir esa conducta porque sabemos que es una rabieta de capricho que no, no debería de producirse o, o, o bueno, es algo que hay que reconducir, ¿no? Pero cuando es una rabieta de carácter que tu hijo o tu hija pues tiene esa forma de ser que choca, que, que es tan intensa y que bueno, pues eh, de alguna manera eh, nos dificulta mucho el poder hablar con ellos en ese momento hay que usar otra serie de estrategias. ¿Qué podemos hacer en, en las rabietas? Bueno, ante una rabieta, siempre, siempre, siempre, lo primero que hay que hacer es validar el sentimiento, ¿no? Entiendo que estás enfadado, parece que estás disgustado, podemos inclusive eh, poner en, en nuestras palabras el por qué, ¿no? Eh, parece que tenías muchas ganas de tomarte ese, ese dulce, pero, y como no, y cómo vamos a comer... Eh, te ha frustrado el no poder conseguirlo, eh, parece que eh, cuando un niño te quita un juguete, eh, eh, no te ves capaz de poder... Um, eh, regañarle, por ejemplo, no, o decirle que esto es tuyo, entonces ahí estamos validando sentimientos. Cuando validamos sentimientos de esa manera, es decir, cuando descri describimos ese sentimiento y lo ponemos nosotros en la boca, hablamos y se lo ponemos en palabras a ese niño que está en ese momento sintiendo y sufriendo, porque hay que saber que las rabietas no es algo que el niño esté jugando con los adultos, ¿vale? Las rabietas son eh, procesos evolutivos, el niño no lo hace a posta. El niño ni siquiera sabe qué está haciendo, o sea, simplemente estalla y punto, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hemos validado ese sentimiento, lo que tenemos que hacer después es decir, pero, oí, el famoso oí este de disciplina positiva, hay otras formas de, de, de, de decir cómo te sientes y... Eh, puedes hacerlo de esta manera, ¿no? Y le damos la, la opción. Pues eh, puedes pedirme el dulce, puedes pedirme que te compre el dulce para después de comer o um, puedes avisarme para que yo te ayude a gestionar esta, um, pues ese, a ese niño que se te ha quitado el juguete o quizá le puedas decir a ese niño para no me gusta lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces le podemos empezar a dar las opciones de... Um, pues para gestionarlo mejor y para que ellos también se hagan eh, validar ¿no? y se hagan, eh, darles esas herramientas para que su frustración no vaya más y vayan aprendiendo poquito a poco primero, ¿qué les pasa? porque ese sentimiento está ahí, y ellos no saben, ellos sienten pero no saben qué están sintiendo entonces tú cuando le dices, estás frustrado, estás enfadado estás le estás poniendo el nombre a la emoción con lo cual él ya está integrando y asociando cómo se siente a esa emoción y luego además le estás diciendo el por qué sientes esa emoción, es decir, le estás diciendo te has enfadado porque fulanito te ha quitado el juguete, entonces sabes que si alguien te quita el juguete seguramente te vas a enfadar. Cuando el niño ya es más mayor y va entendiendo que si alguien le quita un juguete él se va a enfadar, va a tener estrategias antes de estallar en, en, en la ira o en, o en lo que sea, para eh, eh, pararse, tener esa autoconsciencia y decir, bueno, pues en lugar de coger y pegarle o gritar o ponerme a llorar, le voy a decir, para, ese juguete es mío, devuélvemelo, ¿vale? Porque le hemos dado, le hemos enseñado esas estrategias adicionales para que él pueda recuperar su juguete de una forma respetuosa. En el caso de las rabietas de carácter es más difícil, porque al venir de su carácter y al ser más explosivas y más duraderas, a veces no vamos a poder contener, no vamos a poder eh, establecer una comunicación con ese niño. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues normalmente, oh, y en el caso de que el niño eh, se deje, ¿vale? Es importante porque algunos no se dejan, es contener, es decir, abrazar como son más explosivas, muchas veces simplemente con contener y abrazar a ese niño o a esa niña fuerte para que eh, no se haga daño y aunque esté echando y esté expresando de, en, en forma de lloro y de, de angustia eh, esa emoción, que sepa que tú estás ahí y que el, simplemente el hecho de que estés ahí conteniéndole y evitando que se haga daño, porque a veces algunos niños autolesionan también, pues le estás diciendo que estás ahí incluso en esos peores momentos en los que él se siente, se siente fatal. Porque el niño se siente mal. Porque cuando un niño llora y grita y patalea, de verdad que no lo hace por molestar, ni por jorobar al mayor, ni o sea, al adulto, ni nada. No, lo hace porque está sufriendo, ¿vale? Y la única manera en la que sabe cómo expresarlo es eh, mediante el lloro y la pataleta. Porque es lo que ha estado aprendiendo desde que era un bebé hasta los dos años, ¿vale? Cuando nuestro hijo lloraba que era lo que hacíamos, ir corriendo, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que es que ya nuestro hijo es más mayor y cuando llora no vamos corriendo. Inclusive, a veces no le hacemos caso porque ignoramos esa conducta. Entonces el niño sigue sigue intentándolo hasta que llega un momento en el que entiende que cuando él vaya a llorar o él se haga daño no le vas a hacer caso si omites esa conducta. Entonces, hay que plantearse si tú quieres que el día de mañana tu hijo, cuando se haya hecho mucho daño, cuando tenga un problema de verdad, quieras que vaya contigo y te cuente y se, y se se encuentra arropado por ti o directamente que sepa que contigo no va a poder solucionar nada y no vaya a buscarte, ¿no? Entonces eso es un poco eh, lo que tenemos nosotros como adultos que, que ver y, y entender, ¿no? ¿Qué queremos conseguir para el día de mañana? Y en función de cómo queremos conseguirlo, de lo que queremos conseguir? Pues buscar la manera del cómo. Y normalmente mmm, cuando validamos sentimientos, cuando eh, podemos proponer soluciones no... Em, soluciones respetuosas, darles esas opciones de cómo poder gestionar esa ira, poquito a poco ese niño o esa niña va a ir interiorizando sus formas de autocontrol y ya veréis cómo más a futuro ese niño va a poder entender a otra persona, inclusive se va a poder autogestionar solito así que nada, hasta aquí el tip de las rabietas espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, chao